Hablemos de los organismos internacionales. León de la Torre, embajador de la Unión Europea que se encuentra en nuestro país y que está siguiendo el proceso, ha destacado los avances que se tienen y la predisposición para la convocatoria de las elecciones generales. Bueno, creo que para la ley electoral, tanto de convocatoria como de designación o selección de vocales, eh, hay un consenso básico, por tanto creo que el trabajo que se ha hecho aquí en la Asamblea es muy meritorio. Ayer estuvimos reunidos con varios legisladores y les hemos transmitido nuestro apoyo y nuestro aliento para que continúen esta labor. Es muy importante que se apruebe esa ley y que sea por consenso, ojalá por unanimidad y que abra el camino electoral al país lo antes posible que es la tarea principal de este gobierno de transición. Bueno, la Unión Europea ya ha ayudado en el pasado a actualizar el padrón electoral, precisamente con un proyecto que terminó a principios de año, junto con la OEA, que ha permitido una inscripción de las minorías y de los jóvenes, para que el padrón también los incluyera en la forma adecuada. Y ahora, si se aprueba el saneamiento en la ley, nuevamente la Unión Europea va a ofrecer su apoyo.